Hola, hola, buenos días. Aquí estamos comentando un día a la taberna. Y hoy volvemos a nuestra base de Evil Genius 2, World Domination. Vamos a reclutar a nuestro hijo. No sé si literalmente, pero vamos a reclutar a nuestro hijo, ¿vale? Que es una de las cosas secundarias que tenemos, que es nuestro primer lugar, teniente. Y con eso completaremos el primer opa, capítulo secundario. Vamos a ir haciendo dinerito porque nos va a hacer falta. Trataremos de ponerle a Iván en el despacho eh, nuestra mágica mesa para bueno, empezar a curarnos y demás. Que eso va a ser importante para nosotros. Y a ver si... Ojo, ojo, ojo, ojo. Vale, a ver si podemos capturarlos. Que está bien porque eso nos da nuestras cositas. Vale, ¿qué tenemos aquí en el mapa mundi? ¿Tenemos alguna de las organizaciones? Vamos a parar esto. ¿Tenemos alguna de las organizaciones parada? Estamos viajando por esta misión, si no me equivoco, ¿no? Ah, vale. Efectivamente estamos viajando por esa misión. Ok, aparte de eso... Solicitudes pendientes una Aquí estamos trabajando en algo. No. Es que. ¿Cómo podemos ver si hay una. Ah, vale, ok. Aquí estamos trabajando en esta. Aquí estamos trabajando en esta. Aquí deberíamos trabajar. Vale, no. Pues aquí hay que trabajar por liberar la tensión. Toda la tensión poco a poco. Vale, vamos a iniciar esta. Confirmamos. Sí, y luego no tenemos más, ¿no? Aquí estamos trabajando aquí. Y ya está, no tenemos más bases por ahí abiertas. Vale, ¿cuánta potencia tenemos? Siete informes, capacidad de transmisión, 1. Vale, ok, no nos va a llegar, así que... Volvemos a casa y vamos a darle calor aquí. Uh, vale, perfecto. Aquí bajando su moral. Maravilloso hacerles bajar las habilidades, tío. Me parece... Uh, se le puede cambiar el modo. Ojo, alerta roja. Vamos a traernos a Iván. Vale. Alerta roja. Venga, Iván. Dale calor, niño. Pégate con quien entre. Protect yourself. No te vale, no. Vamos, Iván. Tenemos un montón de vitalidad. ¿Cómo no podemos reventarlos, tío? Hombre, está bien que tengamos... Que tengamos esta cantidad de poder. Eh, eh, eh, ¿Los capturamos o cómo? Oh, Emily Barracuda Junior, Vale, lugar teniente. Vamos a ver los objetivos. Obtenemos recompensa. Ojo. The the you Nuestro hijo, perdón. Vale. Mr. Barracuda. Vale. Uh, va a a su padre Ok, supongo que es algún villano, a lo mejor de del uno. Ibandia vale. ¿Por so. General, we're setting up defenses, but will be coming. Somehow, uh. they know about this uh, vale. I will find these que valen los que de van a irnos Y después van de a sus escuelas Son prácticamente nulas Que no ase tengamos ases. ahora No tenemos ejército oh, Cuidado we Vale Ok we Dios, si tenemos cosas por hacer Vale, a ver Hemos atrapado ya a esta gente Vale Vale, joder, menos mal Vale A ver, paramos Objetivos La revolución ha llegado a tu patria, Ivania, y no te queda más remedio que huir y refugiarte en tu isla. Establece allí una nueva base, ocúpate de los traidores que hay en tus filas y planea tus próximos movimientos. Huiste de Ivania sin poder recoger las pertenencias que te identifican, tu propio arsenal y tu sitio Miska. Envío un equipo para que te lo recupere. Martillo ha tomado Ivania, aún quedan soldados leales atrapados allí los vas a necesitar para vencarte. Rescata tus tropas y reconstruye tu maquinaria de guerra. Vale. Tus oficiales leales siguen luchando en tu nombre, las ruinas de tu antaño, gran nación. Uh, vale, y aquí tenemos un montón, un montón de. Eh, capítulos secundarios. El cerdo rojo, botín. Uh, uh, uh, uh. Reclutamiento de esbirros. Vale, mercenarios varios. Vamos a ir por aquí. Porque los eh, jefes criminales como aquel pues no nos sirven de mucho o no nos valen de demasiado. Nueva clase de esbirro. Mercenario más uno. Uh, vale. Necesitas un nuevo enfoque y ahí fuera no faltan candidatos prometedores. Trate uno cualquiera. Vale, vamos a empezar este capítulo. Con la última gente, vale. <risa> Dejores, <parece. risa> y tenemos un experto en el vale. No lo vamos a traer de fuera, como siempre hacemos. Lo raptamos y listo Vale Vale, ok, de momento es el capítulo secundario Pero uf, hay una Variedad de cosas que hacer en el mapa Global, eh, y no sé si vamos a tener aquí Espacio para plantar lo que necesitamos plantar Vale Bueno, ya veremos cómo lo gestionamos Queda mucha base Por crecer y eso me gusta Así que, vale, poco a poco Mapa mundi ¿Dónde tenemos que desplegar? Oh, aquí Un es perfecto Pero mucha tensión Aquí tenemos trabajo aquí, aquí estamos a cero, vale Iniciar maquinación Sí, confirmamos Y se cancela la otra, perfecto Vale, y ahí nos traemos de vuelta a la otra gente Y ahora hay que ver luego en martillo No, esto es más Martillo, ¿qué color es? Sable es el verde Martillo es el rojo Vale Necesidades osunas. Ay, para rescatar el oso me muero, ¿eh? Me parece sublime. Uh, aquí hay más. Orientales de martillo. Vale, bueno, ok, veremos cómo lo hacemos. ¿Qué, qué falta por trabajar? Vale, aquí no hay nadie haciendo. Ah, sí, sí, aquí hay gente trabajando. No estoy entendiendo los avisos. Ah, vale. Se han interrumpido los. Pues no entiendo para nada El aviso que me está intentando dar eh. Uh, dios, esta gente ¿Soldado de martillo? Venga, Iván Alerta roja Venga, chavales Todo el mundo ahí a currar uh, Es una barbaridad No, madre mía, la gente de martillo. Van a saco a esta gente, eh. Vale, oh, oh, oh. vale, vale, vale. vale. Nuestro señor, ¿qué hace? O sea, Barracuda Junior, ¿qué hace? él de de plata. Una poderosa y letra arma a distancia de seis disparos. Ella impresa su oponente con su encanto, sus atributos se mientras se inflige daño de motivación al objetivo. Dios Vale, ok. Te necesitamos por aquí, Elif. Vale, entiendo que ya los hemos reventado a todos. Vale, ya han venido. Ok, perfecto. High alert. Eh, escoltar prisionero hasta aquí Vale Primero uno y luego el otro Despacito y por partes Vale, paramos ¿Dónde se supone que estamos currando? Vale Aquí Aquí De verdad que no entiendo el aviso, ¿eh? Porque ¿qué ocurre en el mapa mundo? Lleva a cabo maquinaciones No Es que no me estás diciendo nada, la verdad Con estos dos avisos Vale, ok, aquí no estamos haciendo nada, literalmente. un mercenario, no. Vamos a sacar de aquí ingresos. ¿Podemos trabajar con alguna de estas de informes? 20 informes, 5 informes, aumenta la tensión en la zona, 50. Dios no nos da. Vale. Vale, vamos a empezar a trabajar con esta y ya está. 6 sí, trabajadores, ahora los reclutaremos. Atributos, vale. Caras conocidas, aquí nos saldrá Eli Barracuda, vale. Armadura, daño, capacidad de extracción, motivación, rol de plata y la lengua de plata. Vale. Vale, perfecto, estamos ya en la base. No hemos completado ningún opcional. Vale, matar un técnico. Vale, construye tres extintores nuevos, perdona. Inspección de distritos orientales de martillo... Vale, pues vamos a ir a por esta, que al fin y al cabo nos da 3.000 Y nos plantaremos allí Sí, porque el resto no son todas sables más yunque Es más también, es más, nada No vamos a arrancar otro de los Capítulos secundarios Vamos a ceñirnos a este que tenemos a medias Y ya está, vale Ahora, ahora, ahora Que estamos a punto de Completar el, el depósito, vamos a gastarnos dinerito Perfecto, confirmamos Con eso nos gastamos 15.000 Me gusta, ahora vamos a llevarnos Este aquí Perfecto Ahora también, además uh, Vale, aquí tenemos el mercenario Me encanta Dios, Se le ve potente, ¿eh? este ha ido a la guerra Por lo menos, Vale. Vale, vale Vale, vale, vale, vale Construimos más eh, salas de control sí, sí, sí, sí, sí Vamos a ampliar un poquito Ah, no podemos Vale Lo que se pueda, literal Vale, pues esto Si se puede, esto se puede Y vamos a plantar Aquí uh, Al revés me cabe Así y por ahí entran. A ver, desde el aire... ¡Ey, no! La sala de control. Objetos. ¿Vale? Este, el repetidor. Eso es. Mm, mm, mm, mm. Es que habría que mejorar... Oh, y aquí no cabe. Pues es una media de pata tremenda. Vale. Girándolo así sí que nos entra uno y en el otro lado el otro... Perfecto. De hecho, este lo puedo pegar a la pared. Vale. Vale, vamos a tenerlos así. Vamos a ganar potencia de conexión y vamos a meternos a tope en las regiones de martillo. Sí, me gusta. Ahora, ¿ya tenemos aquí el de este? No. Venga, nos sacamos los agentes de en medio. Que tenemos que investigar a este señor. Vale has been Vale, vale, le bajamos la motivación y ahora lo pasaremos a la zona Eh, hemos completado la investigación Parada con el 51% success. Vale Maravilloso Maravilloso Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale hemos pagado los esbirros Perfecto, está bien que vaya automatizado porque si no es un horror. Vale, me molaría tener o poder contratar más científicos para aumentar. Que no paren. Cuatro científicos, se ha muerto uno, vale. Botones los tenemos ahí, guardias de momento tenemos ocho, vale. Bueno, los guardias más o menos también. Vale, vale perfecto. Vale, uh, mercenarios Oh, entrenador de mercenarios Vale, vamos a meter cuatro aquí Vamos a bajar los guardias Vamos a sacar dos guardias menos Pero necesitamos construir El Dios, aquí no tenemos sitio eh Pero ni de casualidad ¿Dónde plantamos este bicharraco? Aquí tenemos sitio Vale Movemos esto Hacia acá A ver, vista de pájaro un poquito Aquí cabe bien Vale, maravilloso Y aquí podemos... Oh, oh, oh, oh. Madre mía, ni pensado eh Menos 10 energía nos da Bueno Maravilloso Hemos hecho unos cracks A nivel de diseño, la base está hecha una mierda Soy consciente de ello Pero bueno Vale, ¿dónde vamos a ir? Ah, bueno, eh, esto es Francia, Reino Unido, Españita... Eh, aquí, vamos a ir aquí. ¿Esta misión cuál es? El Ejército Rojo. Una unidad de soldados de... Mar... Ha sido enviada a una prisión de martillo. envió un equipo de infiltrados para que liberen antes de que se celebre el juicio. Rescatar a los soldados leales más uno trabajadores, cinco. Tres trabajadores, un guardia... Vale, vamos a inspeccionar esta región. Nos vamos a establecer aquí. Perfecto. Hay en alguna región que no estemos trabajando... En esta vale, tres botones. Uh, con esta ganamos un montón de pasta. Vale, pues vamos a mandar aquí tres botones a esta región en la que faltaba. Vale, perfecto. Vale, volvemos a la base y a ver qué tenemos. Vamos a conseguir. Uy, Tú, eh, me parecía sospechosa esta mujer, eh. Esta turista. Vale, vamos a coger y vamos a sacar unos cuantos botones más. Que está bien. Y nos plantamos con 10. Que eso me gusta. ¿No pueden acceder aquí? Ah, sí, sí, vale, digo. No es posible. De hecho, incluso, sacar más técnicos a lo mejor. ¿Cómo va la evolución de estos 66%? Ni tan mal. Aquí el problema que va a tener es el acelerador este de... De partículas. Porque esto es el banco de datos, ¿no? Sí. El otro acelerador de partículas... Espérate, espérate, espérate. Vamos a curar a Iván. Eh, Viene a curarse este hombre. yus Va corriendo a toda pastilla. Vale. Ok, ya hemos desbloqueado entonces nuestra red militar aquí, en nuestra Europa. Vale, tampoco es nada del otro mundo. Vale, vamos a pillar esta, la maquinación de los trabajadores y del guardia. Perfecto, confirmamos. Sí. Vale, ¿debemos estar a punto de recibir uno de los ataques? O, o de recibir eh, infiltrados. ¿Siguen disparos? Digo, ¿siguen disparos? ¿Por qué? Uh, vale, y necesitas un guardia que montará o que cambiará a mercenario cuando llegue el momento. Vale, vale, vale, vale. eso está bien saberlo. Eso está muy bien saberlo. Vale, está bien también que tengamos mucho movimiento de, de esbirros porque al fin y al cabo es... Los que salen o los que llegan los sacamos para afuera y vamos teniendo nuevos. Y eso al fin y al cabo se va renovando que está muy bien o al menos es lo que necesitamos. Vale. Vamos a ampliar esto, exacto, y con esto podemos plantar ya la puerta, no, oh, espera, ahora sí que podemos plantar la puerta. De hecho, esto tendría que ser pasillo. Vale, y ahora... Así. Y ahora sí que nos deja plantar la puerta aquí. Maravilloso. Ah, no, no. Espérate, si la podemos plantar aquí mejor. Vale, y nos quitamos esto. Vale, joder. Está aquí van con los micrófonos practicando, todo tranquilo. Que tiene aquí una fuente con luces y ya en general. Vale, vale, vale, vale, vale. La capacidad máxima de nuestra guarida, ¿cuánto es? 36. Y esto viene básicamente por las camas, si no me equivoco. Ah, no, por las taquillas. Ni tampoco la ausencia de chinches Vale, vamos a meter aquí también una puerta Vale, perfecto Por ir más o menos aislando Todo un poquito Venga, va. un mercenario Por favor bueno, Ya me he dado cuenta Que ha llegado el momento de entrar a los mercenarios Hijo, no me digas Ojo. Find that intruder and bring them in for questioning. What do you need? Not a problem. What if I could? Uh oh, oh, oh, oh. Peligro, peligro, peligro, peligro. You yeah. all look more handsome. James. Dale, dale, literal. Eso es. Guionista uh. potente, ¿eh? O sea, el tío reparte como panes ¿A este lo puedes esclavizar? A la hora de combate está un poco feo, ¿eh, hombre. Pero vamos a tener aquí apoyo. Mi, mi dominar que me lo tumben. Vale. Ok, ya tenemos los mercenarios. Mejora importante Dentro de nuestra base Vamos a por ello Obtener... Eh, espera, espera, espera espera Que estamos como locos Vale, obtenemos recompensa no money, Como debe ser Bueno, por diversión vale <ríe> y por tanto ta so Tú doy. también me vales Ok Vale Me sirve Eh, eh, eh, eh Vale, opcionales... Vale, inspeccionar distritos de martillo... Mata a un técnico... Esto lo hacemos ahora... desastre de cadáveres... Estamos en ello... Y... Uf, vamos a construir... Uh, extintores... Porque sí... Ni tomar. Aristócrata... Restaurante de tapas... Mostrador de bienvenida... Piano... Eh, vale... No hay mejor noticia que una noticia falsa... Propagandista... Dios... Mostrador de encuestas, tragaperras. Eh, vale, vamos a arrancar este capítulo secundario, no me parece mal. Unas en la manga. ¿Ves? Es que estos son. Vida, muerte, muestras de tejido orgánico, centrifugadora, biólogo, restaurante de sushi. ¡Wow! Vale, nos vamos a quedar con el, con el aristócrata. Me gusta a nivel de, de De generar ingresos ya luego en nuestro casino. Vamos a empezar este capítulo secundario. Y nos, nos ha dejado, dejado, no esconder. uh. dejado sin sitios donde escondernos. ¿No es But we can't get to the More No more slipping through before we can get to them. Just no. Double the ships. Drink more coffee. Do whatever it takes. Vale. Vale, vale, vale, vale. Exacto. ese, ese va a ser un momentazo. Ok, ¿qué tenemos aquí de nuevo? En la cafetería. Uh, Restaurante tradicional. Claro, y esto tiene más espacio. Vale, ok. Y lo otro que tenemos que es. Ah, decoraciones de armario de trofeos. Mejor genio malvado del mundo. 100 metros subida de las. Reduce la pérdida de ingenio. ¿Aquí qué tal? ¿Lo podemos poner en cualquier lado? Ah, no, en la de... Vale. Pues que mete este tipo de cosas al fin y al cabo. ¿No está bloqueando zona? No. No vamos a meterlo. Vale. Mm, mm, mm, mm. El restaurante sí que lo voy a meter. Porque al fin y al cabo, si... Si es el mismo... Por 4.000, vale más cuesta más caro, parcialmente el ingenio y la vitalidad de tus esbirros proporción de nutrición básica el plato preferido de esbirros de fuerza, comida sencilla para gente sencilla Uh, vale vale, vamos a quitarnos uno de estos, bueno vamos a quitarnos este por ejemplo y vamos a plantar aquí este maravilloso y vemos qué tal funciona ¿Tenemos energía aún suficiente? Sí Vale, me gusta Eso me gusta Ahora ver. uy, objetivos ¿Qué más tenemos? Yo experta en robótica Vale, bueno, esto es lo que hemos visto ya Vale Vale, el mapa mundi ¿Quién hay parado en el mapa mundi? ¿Y por qué razón? Esta ya la hemos enviado Si no me equivoco 18, es que hasta que descubres qué va a ser realmente la que está parada es un poco dolor de cabeza, eh. Porque ves esta base sí que está trabajando. Esta también. Esta también. Esta, esta también está trabajando. ¿No tenemos alguna señal? Vale, esta base no está trabajando vale, rescatamos soldados leales o vamos a por el aristócrata venga, va, vamos a por el aristócrata sí, estamos bien de tiempo vale, pues vamos a ir a... uy vale, ya no volverá a una guarida sí eso es algo que ya sabíamos, ok pues vamos a por ello ahora, ¿en los atributos que tenemos caras conocidas, a quién más hemos conocido quién hay nuevo aquí en nuestro lugar ah, vale, los mercenarios que mejoran un montón a los guardias Vale, Uh, tenemos los soldados, soldado decente, rodada de amenaza, casi cuatro estrellas, tú. Vale. Las arcas están casi llenas, vamos a gastarlas, ¿no? Vale, vamos a construir aquí despachito. Vale, y metemos aquí de objetos la super mesa. 25.000, Venga, Tremenda limpieza. Para las arcas Me gusta Además Debemos ir ampliando Un poquito de espacio Un uh, ¿no objetivo adicional A ver, a ver A ver, a ver Red criminal territorio de sable No Vale Uh, ya hemos capturado a la gente Me gusta Junque, sable oh, uh. Vale Occidentales de yunque Ah no, Junke no, nosotros estamos contra martillo O al menos nuestro objetivo es ir a por martillo Vale eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a ampliar aquí Más uh, Investigación completada, perfecto Generamos informes, me gusta Bueno, podemos generar informes A ver, vamos a parar esto Guarida, ¿dónde está la minería mejorada? Analizador de impactos Vamos a gastarnos la pasta en un analizador de impactos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, investigación. Aquí, ciencia. Eso es. Es este, ¿no? Analizador de impactos. El problema es dónde plantamos esto. Pero. ¿Aquí cabe? Dime que sí. Dime que entra. Oh, maravilloso. Vale. Ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Vale, confirmamos todo. Vamos a darle para adelante. Y vamos a construir Pero aquí. No este vale. Esto está bien. Esto está bien. Así. Vale. Eso es. Y vamos a plantar aquí energía. Obvio. Vale. Uno. Y. Es que esto. Ahora en cuanto subamos de nivel. Seremos capaces de poder. Construir en ellos. Vale, de momento lo vamos a dejar así porque no calculo más o menos la pasta que nos vamos a dejar. Vale, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Vamos a quitarnos esto de medio. Ah no. Vale, y ahora el problema es esto nos lo cancelar. Vale, confirmamos. Y ahí hemos ahorrado 25.000. <coughs> Me sirve. Porque si no, nos iba a dar, bueno, alguna que otra sorpresa. Reclutamiento con esbirros. El especialista llega a tu calidad, ¿vale? No lo hemos visto pasar, ¿no? ¿Dónde está el aristócrata? ¿Lo hemos capturado? Ah, está aquí. Ah, no, esto es un soldado. Oh, ¿y el aristócrata? A Extorsionar a este hombre. Ah, mira, aquí está el aristócrata. ¿eh? Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Me gusta. 36.000. Esto está guay porque al fin y al cabo. ¿Cómo cambiamos el modo? Ah, no. Pero por ejemplo, aquí este tipo sí que es capaz. De timar los turistas. Vale, esto me gusta. Dios, no hay energía. ¿Vale? ¿Llegamos? ¿Construimos esto, por favor? ¿Iván qué sigue allí? Venga. Iván, de un lado a otro de la base. Dale, chico. Y vamos a sacar esto. Eso es. Venga. Vamos, vamos, vamos. Hay que construir esto. Es que solo hay uno trabajando aquí. Venga. Eso es. Que venga toda la gente. Un grupo de investigadores. Bueno... Me mináis la moral <risa> Grande Iván Venga Haciendo a la gente construir Como tenía que ser Y ahora no construirá nadie Verás Vale, vamos a venir para acá Porque como vengan los investigadores Y nos pillen Nos vamos a reír Vale, aquí ha ido uno Uy, pero... Ah, vale, vienen ahora a construirlo Venga, ya estamos en positivo Me gusta, tenemos energía Vale Vale, perfecto, pues vamos a dejar por aquí Con este Bueno, asedio Este grupo de investigadores que viene a tratar de Salir con vida de nuestra guarida Pero además nos quedamos con el interrogatorio al aristócrata pendiente. Y estamos aún encajando ahí el golpe de estado. Que poco a poco vamos a ir rascando esos objetivos. Ya tenemos un rescate de soldados. Ya tenemos a los esbirros desbloqueados. Y hemos matado soldados de, de martillo. Así que, bueno, poquito a poquito.